Hoy, en el Perro de Tíndalos, vamos a fabricarnos un soporte para sujetar las miniaturas. Este soporte nos va a facilitar el pintado de las diferentes minis y además os mostraré los distintos sistemas que he usado para poder cambiar rápidamente de una miniatura a otra. Esto nos será muy útil cuando pintemos miniaturas en serie. Para fabricar nuestro soporte, vamos a necesitar las siguientes herramientas y material. Unas tijeras y un cúter. Un bote de sacarina vacío de los redondos. Esto lo podremos sustituir por un tubo o incluso por un pequeño bote de zumo y utilizar directamente el bote de zumo como soporte. Pero personalmente, estos botes redondos de sacarina me resultan muy cómodos de sujetar. Pegamento rápido y la parte de arriba de una botella de 5 litros de agua con el tapón incluido, claro como veremos, esta parte se ajustará perfectamente al bote de sacarina lo primero que vamos a hacer es quitar la tapa superior del bote de sacarina para dejar el hueco donde encajaremos la pieza del tapón podemos quitarla con el cúter con mucho cuidado de no cortarnos con la parte que no tiene filo porque es más ancha podemos ahuecarlo fácilmente. Ahora seguimos con la parte de arriba de la botella de 5 litros. Quitamos el tapón y empezamos a recortar para sacar el asa. Podemos cortar el asa directamente si nos resulta más fácil, pero al ajustar el corte a la parte de arriba de la rosca en el siguiente paso, si cortamos así solo tendremos que dar unos pequeños retoques. Una vez Hemos quitado el asa y recortado la parte sobrante, nos quedará esta pequeña pieza. Ahora tendremos que seguir recortando hasta que quede más o menos cilíndrica e iremos comprobando que encaja en el bote de sacarina. Esto podemos hacerlo con las tijeras y ayudándonos con el cúter para terminar de quitar las molestas esquinas que se forman. Como veis, he ido recortando poco a poco hasta que la pieza ha encajado perfectamente. Ahora procedemos a pegar el borde de la pieza al bote para que no se mueva mientras pintamos y así quede perfectamente sujeto. Después de que se haya secado, pondríamos el tapón y ya tendríamos el soporte totalmente construido. En un inicio, la manera que tuve de sujetar las miniaturas en el soporte fue BlueTac. Así, con varios tapones con la goma azul podríamos tener varias miniaturas preparadas e intercambiarlas rápidamente, sin tener que fabricar varios soportes. El problema que vi es que el blue a veces se queda en algunas peanas demasiado pegado y cuesta quitarlo. Así que pensé en hacerlo de otra manera. Comencé a imantar las peanas de las miniaturas con estos pequeños imanes. Son de 8mm por 2mm y como tenía las miniaturas imantadas, solo tendría que meter unos cuantos imanes en el propio soporte para que se sujetara al tapón. De esta manera puedo intercambiar más rápido las miniaturas. Siempre tengo que inclinar el tubo para que el imán toque en el tapón. Y también se puede incluso cambiar el propio tapón ya que el imán se queda fijo a la miniatura. Yo no recomiendo personalmente pegar el imán al tapón porque las miniaturas no siempre tienen el imán en el mismo sitio ni bien centrado en la peana y así podemos mover la, la peana en el soporte hasta que esté en el lugar que queremos y nos resulte más cómodo para pintarla. Como podéis ver este es un sistema que funciona bastante bien y a mí me ha servido para pintar miniaturas cómodamente y poder intercambiarlas en el caso de pintarlas en serie. Espero que este vídeo os haya servido y si tenéis alguna sugerencia para mejorar este diseño me lo pongáis abajo en los comentarios. Si os ha gustado, dadle a like y suscribíos. Y nos vemos en el próximo vídeo del perro de Tindalos.